Bueno, buenos días a todos y a todas la verdad que se les agradece, se les da la bienvenida porque sabemos que un domingo a las 10 después de la noche que tuvimos anoche pues, bueno, que tuvieron algunos, ¿no? Yo estoy lesionada así que no pude, no pude entrar en el divertimiento de anoche eh, Mi nombre es Meripita, tengo la responsabilidad y el honor de ser la secretaria de plurinacionalidad de Podemos y bueno, en el marco del encuentro de hoy ya saben, ¿no? hablar de esas Españas que a veces se intentan ocultar yo, si ustedes me permiten, voy a hacerlo, como no, de la mano de un canario célebre, de Benito Pérez Galdós, literato, sí, reconocido internacionalmente como uno de los padres de la literatura castellana, ¿no?, moderna, pero sobre todo enfatizado y etiquetado como el catalizador el, de lo esencial, de lo español, ¿no? Don Benito era la literatura muy, muy española, ¿no? Yo lo que quiero hoy contarles, es que sin embargo, a pesar de esa etiqueta, Galdós en su vida, en su vida privada expresaba sentimientos que enlazan con, ese, con esa condición histórica de la plurinacionalidad de, de nuestro país, de España. ¿no? Y les cuento. En una carta que se fecha arrancando el siglo XX, dirigida al político también canario Fernando León y Castillo, Galdós le confiesa a su paisano, que en aquel entonces era embajador de España en la República Francesa, sus ansias por visitar el país, el país vecino, para disfrutar, decía Galdós, de las ventajas y dulzura que me comportan descansar de ser español. Ya saben ustedes que Galdós era un excepcional espectador de, de las tensiones políticas de su tiempo. Y además llegó a participar en las Cortes Generales y, y defendía propuestas de izquierda. A pesar de eso, nunca, nunca se desgajó ni se separó de la realidad de su país, ¿no? De las Islas Canarias. Entre otras cosas porque su familia residía ahí y además ostentaba una posición social aventajada, ¿no? En esta misiva eh, que les cuento, Daldós mostraba su enfado, su hartazgo, ¿no? ante el trato que, que se dispensaba por parte de las, las élites políticas españolas hacia un territorio tan débil y tan castigado social, económica y culturalmente como era la Canaria del, del siglo XIX. ¿no? Unas islas donde las instituciones del Estado se alimentaban por decisión gubernamental con la presencia constante de personas venidas desde la península ibérica a las que se les encargaban ocupar los hartos cargos funcionariales ¿no? eso evidentemente en detrimento de las hijas y de los hijos del país ¿no? eh, se daba prevalencia al español eh, peninsular que al español criollo ¿no? y esto lo sufrió en sus carnes Galdós porque su hermano Ignacio Peregaldos, pues le quitaron un cargo, un alto cargo que iba a ocupar en detrimento de alguien que llegaba del español peninsular que llegaba ¿no? Son muy, muy de la política colonial ¿no? miren la respuesta que le daba León y Castillo que también era un liberal, era político liberal a la misiva censuraba también esa, esa, esa visión esa España decía León y Castillo que miraba a Canarias de una manera arrogante y despectiva ¿no? me cuentas le, le contestaba el embajador Verdad es como puño a propósito de Canarias, cuanto tú me dices me lo tengo yo tragado. O sea que esta gente también sufrió en sus carnes ese tipo de políticas. ¿no? Ya ven ustedes que el rango para nada modesto de estos dos personajes históricos, uno como político y otro como reputado hombre de las letras, y sin embargo la dureza la dureza de esas afirmaciones que hacían con respecto, con respecto a la España que les tocó. ¿no? Y bueno, pues, pues ahí están poniendo en cuestión ese relato que en aquel entonces imperaba de la, de la España, que se trataba de imponer o de imponerse a esas otras Españas posibles. ¿no? Eso es lo que queríamos mostrarles eh, a partir de este ejemplo, que, que incluso en, en los relatos mejor hilvanados de, de, de, de nuestro pasado, y de nuestra cultura, pueden encontrarse pequeñas fisuras, eh, contradicciones incluso rebeldías ¿no? que asoman el, el sesgo ideológico que, que se esconden ¿no? detrás de ellos ¿no? y es que miren eh, ni en España ni en ningún otro lugar existe un correlato político de, de aspiraciones nacionales eh, que logren un estado total de uniformidad y saben por qué, ¿no? sencillamente porque la falta de diversidad es incompatible con la democracia, carajo sencillamente por eso, ¿no? La construcción de lo común implica forzosamente el encuentro de posturas antitéticas. La España, a la que, a la que se han abonado los sectores más, más reaccionarios de nuestra historia, conciben, conciben, conciben esa España como una foto fija, como una foto en blanco y negro. ¿no? Eh, pero esa España no se puede perpetuar, sino, créanlo, en, en, en, forma de drama, en forma de drama. Y es así porque desde su génesis, el nacionalismo español ha patrimonializado las instituciones del Estado, ¿Mm? ha constituido su discurso sobre un, un fundamento profundamente problemático, que es la exclusión de toda fuente de diversidad que no concuerde con su visión utilitaria de aquello que, según ellos, nos une. ¿no? Lo más sorprendente de todo esto, por lo menos para mí, es que las quejas que hemos, hemos podido conocer a través de, de esta correspondencia entre Galdós y Fernando León y Castillo, que por cierto, tengo que dar las gracias a un joven pero pero potente sociólogo canario, Roberto Gil Hernández, que nos, han, nos ha dado la oportunidad de conocer esta correspondencia. Digo que lo más que me sorprende a mí de esas quejas es que se reproducen en la actualidad. Se reproducen en la actualidad, ¿no? Y fíjense, desde el contexto de, en que vivió Galdós a la España actual, si repasamos, una dictadura, una dicta blanda, un loable esfuerzo republicano, casi cuatro décadas de franquismo, de nacionalcatolicismo y, y una transición, desde luego para nada lo modélica que nos quieren contar. ¿no? Y sin embargo, digo, la España actual, por lo menos eh, así lo, lo entendemos, conserva todavía esas eh, peligrosas derivas que provienen de, de esa concepción negacionista y, y empobrecedora de lo que somos o, o de lo que deberíamos de ser, ¿no? No obstante, no obstante, y todo hay que decirlo, frente a ese nacionalismo reaccionario siempre nos queda, nosotros, la gente, la gente, la gente que sí ha cambiado con el paso del tiempo, que sí que ha perdido el miedo, que sí que ha interiorizado los valores de, de, de democráticos, ¿no? de lo que se sustenta la democracia. Miren, lo que está sucediendo ahora mismo en, en Cataluña donde una porción mayoritaria de la ciudadanía se ha empeñado y con razón en plantear sus derechos y acciones a decidir, es una prueba palpable de este cambio de conciencia. ¿no? Es una, una muestra de la legitimidad que están adquiriendo las narrativas que, que cuestionan esa existencia de una sola idea unitaria, lineal y desde luego poco democrática de lo que es España. ¿no? Otros ejemplos de, de esta apertura, de este nuevo... El curso discursivo es, por ejemplo, el cese de la violencia política en Euskadi, ¿Mm? eh, la lucha que tuvo Canarias, lo que nunca, contra las proporciones petrolíferas, a pesar de que Rajoy se empeñaba, Yo qué sé, la lucha que se ve el país valenciano contra la corrupción del Partido Popular, las mareas, en fin, todos esos ejemplos son una prueba palpable del debilitamiento de esa, de esa España reaccionaria ¿no? frente a la España democrática. Frente a esa, a esa España de idea fija, hay otra, otras Españas que quieren combatir a quienes efectivamente han, han convertido a las instituciones en su, en su hacienda particular, ¿no? que han instrumentalizado la justicia, criminalizado la protesta social, eh, cercenado debates imprescindibles en, en, en las instituciones democráticas, en fin. La situación de seccionalidad democrática que, que, a lo que nos está sometiendo el Partido Popular y sus muletillas no hacen sino confirmarnos esa, esa sentencia granciana, ¿no? O sea, el viejo mundo se muere, el nuevo no termina de nacer y en ese claro oscuro es donde surgen los monstruos. Con lo que no cuentan la monstruosa voluntad de la derecha retrógrada que tenemos en este puñetero país y que quiere defender España incluso de, de nosotros mismos, de sí misma, es que efectivamente... La gente, o sea, nosotras y nosotros, ya hemos alcanzado la suficiente madurez política como para perder ese miedo y enfrentarnos a esos constantes intentos por convertir en una aberración lo que, lo que es de todos y de todas. ¿no? Frente a ese relato de la intransigencia, las nuevas narrativas, las nuevas narrativas sobre lo común, están decididas a desterrar esos tormentos ¿no? que históricamente han precedido a España. ¿no? y afirmamos nuestro rostro plurinacional, y nos expresamos igual en galego, en astur, en leonés, en catalán, en valenciano. Esa España diversa que viene les aseguro que partirá de la aceptación por fin de nuestra identidad diversa, plenamente consciente de que la democracia, compañeros y compañeras, es la defensa de la diversidad, de la diferencia y del derecho al disenso. Termino, si me permiten, con una, con una frase de, de Galdós, como don Benito le decimos en Canarias. Decía Galdós, y así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Y si eso lo decía un hombre desde el miedo, imagínense en qué podemos decir nosotras que construimos desde la esperanza. Muchas gracias y los dejo con los compañeros. Ah, sí, yo me pongo de pie también. Eh, los seres humanos eh, vivimos en sociedad eh, para sobrevivir. Y por eso la economía ¿no? nos ayuda a través de la división de trabajo a, a conseguir más excedente. La política evita la guerra entre nosotros, pone la paz interna y la paz externa que necesitamos, el derecho nos integra pero al final nos morimos y es la única certeza que tenemos y el ser humano necesita burlar la muerte inventando inventando cosas que vayan más allá de nosotros y ahí aparece la idea de trascendencia y las dos grandes ideas de trascendencia, las dos, las dos grandes ideas que, que de alguna manera nos ayudan a pensar que no nos morimos tienen que ver a partir del siglo XIX muy evidentemente con la nación y con la religión. Creo que las dos formas de trascendencia que nos hemos construido, esa idea de pensar que venimos de un pasado inmemorial y vamos a un futuro inmemorial, pensar que nuestras patrias nunca se acaban, igual que los dioses tienen que ser inmortales, nos ayudan a tranquilizar un poco nuestras conciencias. Por eso cuando se toca la nación o se toca la religión la gente se pone profundamente nerviosa ¿no? porque son construcciones que tienen que ver con la, con la trascendencia. La nación no se suele cuestionar, son, como dice un autor, comunidades imaginadas. ¿no? Eh, Portugal podría hoy perfectamente formar parte de España y Cataluña, formar parte de Francia o ser una nación independiente. Son azares de la historia, azares de la historia que después se construyen como realidades absolutamente incuestionadas, pero no, no es verdad. ¿no? El problema es que la gente lo que cree, lo cree. Lo puedes armar más o menos, pero si tú crees algo, eh, siempre digo a mis alumnos que que para la religión católica Jesucristo es el hijo de Dios, en cambio para el judaísmo no es ni siquiera un falso profeta y no puedes negociar. No puedes decir que, bueno, pues lo dejamos en primo segundo de Dios, ¿no? O sea, no, no, no hay posibilidad, ¿no? Entonces hay que buscar, eh, cuando hay este tipo de discusiones, dónde encuentras ¿no? la posibilidad de enfriar, ¿no? eh, eh, Es curioso que cuando miran, miramos a nuestros antepasados, ¿no? cromañones y neandertales, eh, Dios empieza a existir cuando le ponemos nombre. Es decir, que cuando se desarrolla el lenguaje empezamos a enterrar ¿no? a nuestros muertos y somos los únicos animales que lo hacemos. Es decir, Dios existe cuando se le pone nombre y a la nación le ocurre igual, no existe cuando le pones nombre. Son comunidades imaginadas, pero que cuando las crees tienes que, tienes que respetarlas. Es mucho más fácil hacerlo en nombre de la democracia. ¿no? Eh, yo que soy de Madrid... ¿No? Eh, abuela gaditana, abuelo catalán, padre asturiano, madre manchega y siempre digo yo tengo que ser español que si no ¿qué coño hago? ¿no? Eh, desde Madrid no es fácil entender la plurinacionalidad. y de hecho a mí me ha costado tiempo, he tardado en entenderlo precisamente porque en la construcción de la comunidad imaginada nunca se había reflexionado en ...acerca de esta condición plurinacional. ¿no? Y en cambio sí que a través de la reclamación de mayor democracia... ...sí que entendía, ¿no? Eh, esto del derecho a decidir. Y poco a poco también fui entendiendo cosas... ...que no es fácil entender cuando no perteneces a esas referencias... ...que es que, pues que en el País Vasco o en Cataluña... ...se sienten una nación, ¿no? Que sueñan en su propio idioma. Y que forman parte de una, un, una comunidad eh, construida... ...don Marcelo, una comunidad construida en... Donde tiene unos sentimientos que los que somos de fuera, eh, si no hacemos un esfuerzo, no lo entendemos. ¿no? ¿Por qué os digo todo esto? Porque, porque la historia de España es una gran mentira. ¿no? Ayer contaba que, claro, que llama mucho la atención eh, ver que en el, en el Congreso es, español, si lo visitas, ves que hay una sala donde están colgados los reyes de España, los reyes visigodos. Que ayer cuando planteaba esto, decía que... Es una maldad, ¿no? Pero que como que Bono, Bono fue el que sacó estos cuadros, ¿no? De los sótanos de, del Museo del Prado y los colgó, ¿no? En, en el Parlamento para intentar construir... Que esa es la historia de España. Y digo que Bono tiene implantes capilares visigóticos, ¿no? Eh, nos lo va a contar Joan seguramente, ¿no? Pero... Detrás de todo esto, fijaos, hay una construcción falsa de que hay una España que viene de Recaredo, es decir, viene de, del primer eh, visigodo que se hizo católico y abandonó el arrianismo, cuando entre arrianos y católicos se quemaban, ¿no? Pero se construye una falsa vinculación entre Don Pelayo, ¿no? aquel que, que, que nos salvó ¿no? de los infieles apederadas, eh, eh, y Recaredo, que es mentira, hay más de un siglo de, de distancia entre uno y otro, pero se vincula... España, ¿no? con esa España eterna que Dios ha querido, que por tanto es imperial, que no se cuestiona y que al final eh, eh, con esos cuadros colgados en el Parlamento eh, se está diciendo España es así. No hay ni un cuadro de un rey árabe que podía haber estado por ejemplo 30 años gobernando en mucha mayor parte del territorio de lo que hoy es España, pero en esa lógica eso no es España. no. España solamente es o sea, católica, eh, eh, vinculada a un tipo de realidad y no a otra. ¿Qué quiero deciros? Simplemente que cada vez que en España hemos tenido la posibilidad de opinar democráticamente ha emergido la condición plurinacional en la revolución gloriosa del 68 en la primera república ¿no? con si mal no recuerdo un par de presidentes catalanes se silencia después durante la restauración canovista, eh, emerge otra vez, eh, la dictadura de Primo de Rivera la vuelve a, a callar, emerge otra vez con la Segunda República, el franquismo la calla, emerge otra vez con la transición y ahora se intenta otra vez a callar. ¿no? Entonces, si os dais cuenta, cada vez que tenemos la posibilidad de expresarnos libremente ejerce la condición plurinacional por algo que no hemos terminado de explicar y yo creo que es... Algo que conviene repetir mucho, y es que igual que Italia y Alemania, que siempre nos explicamos como naciones tardías, España es una nación tardía. ¿Qué significa esto? Significa que España es un estado muy viejo, desde los reyes católicos, pero los reyes católicos pensaron siempre en términos religiosos. Y la condición imperial de España, fijaos, es una condición que no hace patria, hace imperio. Y el imperio siempre es mucho más relajado. Y ese pensar en términos imperiales no te construye la idea de nación. Lo que le interesaba a los reyes católicos y posteriores que fuéramos católicos, no que fuéramos españoles. En cambio, fijaos, en zonas como en Cataluña, iban construyendo su autorreferencia en términos nacionales. La conclusión final es que somos un Estado, una nación que se fue construyendo de manera tardía, mientras que Cataluña no tiene Estado pero ha ido construyendo ¿no? esa idea de nación. Esto es tan tan evidente, fijaos... ...como el hecho de que cuando empezamos a sentirnos españoles... ...los diferentes territorios de, de la península... ...salvo Portugal... ...es con la invasión francesa. Y hay un 1808... ...y hay un... ...el himno que funciona para los españoles... ...que es una jota... ...rezaba... ...la Virgen del Pilar dice... ...que no quiere ser francesa... ...que quiere ser capitana de la tropa aragonesa... ...no de la tropa española... ...de la tropa aragonesa... ...porque todavía estamos construyéndonos como nación. Fernando VII... ...el rey felón... Antepasado de, de los Borbones. ¿Sabes que digo esto? Me acuerdo de Talleyrand que decía el ministro de Asuntos Exteriores francés, siempre decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. <risa> el... Fijaos, en 1823, en 1823, acuña moneda Fernando VII y firma como rey de las Españas, no rey de España. ¿No? Simplemente, y con esto termino, eh, Canovas del Castillo, en reacción a algo que les puso profundamente nervioso, que fue la Primera República, estableció cuatro elementos esenciales que son precisamente los que se están rompiendo ahora y los que hacen que la emergencia ¿no? de, de, de Unidos Podemos, las mareas, eh, generen tanta inquietud, porque es una realidad que llevaba más de... Cien años, ¿no? Desde la Constitución de 1876. ¿Cuáles son esos cuatro principios que establece Cánovas del Castillo? El primero, el centralismo, ¿no? Es un centralismo que os digo que se verifica en términos imperiales, en términos eh, históricos, ancestrales, católicos, ¿no? Es una realidad como muy lejana, muy intocable, y que tiene una cosa que os pido que la reflexionéis, esta idea del centralismo que establece Cánovas, ...es esencial en la medida en que desde Cataluña... ...emergía una demanda desde sectores populares. La burguesía madrileña nunca ha tenido problema... ...con la burguesía vasca o la burguesía catalana. Nunca. Ahí está el PNV, ahora mismo acaba de... ¿no? ...acordar con Rajoy y ...tantas quejas, tantas quejas, pero luego acuerdan. ¿no? O sea que, de la misma manera que no tuvo problema... ...ni Puyol de negociar con Aznar... ...ni de negociar con Felipe González. En cambio, cuando emerge una demanda popular... Ahí sí que dicen cuidado. Y por tanto, fijaos, en este elemento de centralismo es una manera de control, ¿no? de, de movimientos que les pueden romper su juguete. Muy vinculado a esto, un principio carnovista, está el bipartidismo. Es decir, que es muy relevante entender que dos partidos iban a jugar ¿no? eh, esta liga. Tercer elemento muy esencial es la monarquía. La monarquía como cierre. Y ahora nos damos menos cuenta, pero no, no, no olvidemos que la monarquía siempre tenía, nos lo va a contar Joan Seguro despacio, eh, la monarquía tenía siempre el poder del ejército. Y por tanto, claro, eh, el rey no solamente era el tapón que tapaba eh, cualquier tipo de fisura, sino que además con, al tener el mando del ejército decía cualquier cosa que se mueva, cuidado, a día de hoy, a día de hoy... Están queriendo agitar ¿no? eh, la entrada de los tanques en Cataluña eh, con, esa, con esa vinculación del rey como jefe de los ejércitos. Por cierto, por cierto, que es muy fuerte, cuando abdica Juan Carlos I, por la mañana en un acto privado le entrega el mando de las Fuerzas Armadas a su hijo. Que por la tarde va a que lo coronemos rey en nuestro Parlamento ya vestido de... Capitán general, cuando todavía no le habíamos nombrado, lo cual es como es un detalle simbólico que no es relevante porque ya el ejército español no es golpista, pero que es feo, ¿no? porque es una señal de que ellos consideran que en la institución monárquica está depositada ¿no? La, la, el control de las fuerzas armadas. ¿no? ¿Todo esto para qué es? Para un capitalismo del compadreo. Y no nos olvidemos. Todo esto es simplemente para mantener un capitalismo que no ha sido capaz ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial que éramos neutrales de construir un capitalismo competitivo. ¿no? Bueno, pues todo esto se está rompiendo ahora. Se ha roto el bipartidismo. El centralismo está impugnado. ¿no? El, el reto de Cataluña es evidente al, al respecto. Eh, la figura del monarca está en cuestión. Es decir, si Felipe Sesto hace lo que hace su padre caminará rumbo a Astoril, ¿no? pasito a pasito, y si no hace lo que hace su padre, está siendo impugnado con por todos los sectores de este capitalismo del compadreo que se articulaban en torno a, a su padre. ¿no? Y ese capitalismo de compadreo, fijaos, está en cuestión, creo que el ejemplo más claro es lo que está pasando con, eh, con Villar Mir, el caso Lezo, donde por vez primera los corruptores están también siendo imputados que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en caso de que se hubiera entrado a un gobierno del PSOE con Ciudadanos, apoyado con Podemos no entra en la cárcel ningún corruptor porque, porque el sector empresarial es el que estaba financiando a, a Ciudadanos y por tanto eso se hubiera impedido la conclusión de todo esto es que estamos en un momento histórico donde, donde el reto ¿no? catalán nos está interrogando acerca de, del fin de la restauración y que nos demos cuenta de que apoyando el derecho a decidir en Cataluña, lo que estamos haciendo es conectándonos con la parte más democrática de la historia no, del reino de España y también abriendo la posibilidad de romper todos esos candados que ya los hemos roto o que hemos empezado a romperlos en términos de bipartidismo, de centralismo, eh, de monarquía, que todavía le queda, ¿no? pero que debiéramos ser capaces de aprovechar este impulso no, que viene de Cataluña para intentar... Terminar de dinamitar todos esos candados. Y nada más. Gracias. Y... Os paso... Aplaudid cuando llegue la revolución. Os paso con Joan Antón, profesor, amigo y, y creo que seguramente una de las personas que más ha entendido ¿no? eh, eh, esta construcción de España y, y desde su mirada, ¿no? que desde Cataluña, ¿no? pero con una comprensión, espero suena fatal, eh, no, pero, pero con, con un trabajo intelectual que le ha permitido salirse de la realidad y para verlo, y por tanto quisimos invitarle porque, porque hemos aprendido mucho de, de su mirada. Así que Joan... Bien, buenos días. <coughs> Miren ustedes, hay una escena en eh, Alicia, en el País de las Maravillas, que eh, el protagonista Alicia está escapando de las tropas de la reina. Y entonces entra en un, en un túnel y al final de ese túnel, que es un tobogán, aparece al descubierto en un sitio donde hay diferentes caminos. Y entonces ella no sabe hacia dónde ir. Entonces ve un poste y se acerca al poste para tener alguna dirección. Y en el poste lo que dice es, el que no sabe dónde va, aparece en cualquier parte. Por tanto, quizás lo primero que haya que hacer es, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es inteligencia colectiva. Lo que estamos haciendo aquí es reflexionar colectivamente porque tenemos claro hacia dónde queremos ir. En la primera parte de la intervención se ha hablado de una idea reaccionaria. Y es lo que yo voy a intentar a explicarles a ustedes esto, cuál ha sido su eh, evolución eh, histórica. Eh, el catedrático de la Universidad de Oxford, Isaías Berlin, que es la persona que más sabía en el mundo de pensamiento político, desarrolló un concepto que era el concepto de eh, ideas perversas, los seres humanos desarrollamos instrumentos con los cuales solucionamos problemas y generamos también ideas, también con la misma idea. ¿no? Las ideas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, una idea perversa es el racismo, la creencia que las virtudes y los defectos se transmiten genéticamente. Esto es una suprema imbecilidad. Otra idea perversa es el machismo, o otra idea perversa es la idea fascista de que la guerra es la higiene del mundo, etcétera. Pues bien, en España, desgraciadamente, hemos tenido una idea perversa que impide decisivamente el que desarrollemos una sociedad democráticamente más avanzada. Vale la pena, por tanto, que pensemos sobre esa idea. Recuerden ustedes a Kafka, el señor del Castillo, el señor K, es tan poderoso ...que no solo domina lo que los habitantes del pueblo piensan... ...sino que incluso domina lo que no piensan... ...con lo cual su dominio es total. ¿Mm? La hegemonía de esta idea perversa... ...de esta concepción reaccionaria de España... ...nos impide no solo el que pensemos de determinada manera... ...sino que actúa de forma eh, negativa. ¿Cuál es esta idea perversa...? ...pues es una idea, una determinada concepción de España... ...que es esencialista, es reaccionaria y es eh, radicalmente centralista. Decía Juan Carlos, su brillantez habitual, recordaba el tema de los visigodos. Miren ustedes, y esto es que es, que es muy fácil de entender... ...o sea, cuando los musulmanes eh, desembarcan en la península ibérica... ...hasta que son derrotados por Carlos Martel en el sur de Francia... ...pasan nueve meses... En nueve meses son capaces de conquistar toda la península. Echarlos costó ocho siglos. ¿Saben ustedes por qué? Porque fue una, una invasión cultural. Y era una pregunta retórica. ¿no? <risa> <risa> Miren, la razón, la razón es muy fácil de entender. Los visigodos. Eran unos auténticos hijos de Satanás que establecieron un sistema político de una superexplotación de la fuerza de trabajo y los impuestos que cobraban los campesinos eran muy elevados. En cambio, los musulmanes establecían un convenio con los campesinos con eh, unos eh, impuestos mucho menores. Por tanto, hubo sitios donde los esperaban con pancartas. ¿eh? O sea, nueve meses. ¿Vale? La construcción de España, efectivamente, toda nación es una comunidad imaginada, ¿no? El gran mito, esto lo construyeron historiadores en el siglo XIX, el gran mito de la batalla de Covadonga, miren ustedes, dos catedráticos de medieval, Barbero y Vigil, encontraron la documentación donde se explicaba lo que fue realmente la batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga es que el señor Pelayo era un golfo, entonces tuvo una denuncia por problema de, de faldas, y entonces la policía eh, árabe de la época, que era gente muy seria, ellos hacían un atestado, como hacemos nosotros, ¿no? Cuando hacen una intervención policial, entonces se, tuvimos acceso a ese atestado, ¿no? Resulta que la policía lo buscaba para ponerlo delante del juez, para responder delante de una denuncia, y el golfo de Don Pelayo con dos o tres amigos, se refugió en una montaña y tiró piedras a la policía para intentar que no lo detuvieran. Eso fue la batalla de Covadonga. O sea, imaginen ustedes, o sea... La, la potencialidad política, el uso que se ha hecho de ese mito y luego pues la, la, la realidad, ¿no? Y te buscas, esto que acababa de contar, yo lo conté una vez como estudiante en una clase, que nos estaban contando en quinto de carrera, Covadona, sí. que la Virgen había derrotado. Sí, si sí, tú, sí. Le, le cuento esto de papel vigile y me dice la profesora, pero todo esto no está allí <risa> ...no, no estuvimos ahí... ...bueno... Eh, ...la cuestión es que en el siglo XIX... ...cuando se crea por primera vez un mercado nacional... ...y hay necesidad de crear una cultura... ...que homogeneice un Estado... ...que hace posible la existencia de ese mercado nacional... ...se desarrolla en la restauración... ...una, una determinada concepción de España... ...que, vuelvo a repetirlo... ...es profundamente esencialista profundamente reaccionaria y profundamente centralista. Esa concepción que cristaliza Cánovas eh, juntamente con el catolicismo de Menéndez y Pelayo es una concepción, esto está estudiado científicamente, que pasa íntegramente al dictador eh, Franco y que llega hasta nuestros días y que lo podemos encontrar perfectamente en el señor Aznar y otros factotums del PP. ¿Eh? Quiero decir, esto no es, no es una opinión, o sea, podemos hacer un análisis de contenido, podemos analizar desde un punto de vista riguroso y llegamos a, a esta a esta conclusión. ¿no? Bueno, por tanto, quizás la pregunta sería pertinente: ¿eh? ¿por qué esta, esta persistencia de un malestar en cuanto.? ...a el modelo de organización territorial del Estado... ...en cuanto a la cultura que sustenta lo que hoy en día tenemos. Eh, ¿Por qué? ¿No? Esto sería como el, eh, un famoso tango porteño, nostalgia... ...que dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿no? Sabina lo utiliza, pero el tango es porteño. ¿eh? Bien... ¿Cuál es la idea fuerza de esta determinada concepción? Pues es una eh, hegemonía político-cultural o cultural-política, como ustedes quieran, de esa idea de España con unos muy importantes déficits democráticos, por decirlo cariñosamente. Claro, la hegemonía de esa idea eh, impide el desarrollo de una cultura que pueda sustentar políticamente a un estado moderno un estado democráticamente avanzado obviamente lo que deseamos y sus razones profundas cuáles son pues miren ustedes es un problema de poder es así de sencillo de poder y de intereses determinadas élites dominan política y económicamente y han desarrollado una cultura ...que es capaz de sustentar lo que en términos politológicos denominamos una fórmula política... ...que es una forma de ejerder, ejercer el poder. Claro, esto es lo que explica el que determinados niveles de desarrollo... ...hayan producido que unas élites de una parte del Estado desarrollen proyectos políticos eh, propios... La cuestión soberanista, por tanto catalana, es un tema de reparto del poder. ¿Quién ejerce el poder en el Estado? ¿Por qué esta fórmula política de ejercicio del poder ha perdido su legitimidad política en amplios sectores de la población catalana y la población vasca? ¿Por qué estamos ante un proceso de national building, de construcción de nación? Pues porque no hay una cultura hegemonizadora, democrática que sea capaz de integrar una realidad existente, y es que este país es un Estado plurinacional. Mi análisis respecto a la cuestión catalana es que se ha producido una confluencia de factores que han creado un espacio de alternativa política e ideológica que el independentismo catalán, hasta hace muy poco muy minoritario, ha podido aprovechar a fondo ha podido aprovechar a fondo porque nos encontramos ante unas demandas democráticas de la sociedad y la incapacidad de esa fórmula política dominante desde Madrid para compartir el poder. Hace unos tres meses fui a dar una conferencia en el Instituto de no sé qué, uno de los muchos institutos que hay en que hay en Madrid. ¿no? Si ustedes se fijan, cuando van a Madrid, cada casa, cada dos casas, hay una bandera y hay algo nacional allí. ¿no? sí. Entonces, bueno, pues pasé el taxi, llegaba tarde, cogí un taxi desde Atocha y el taxi pasó por delante de una estatua que ponía eh, España a Espartero el Pacificador. Eh, en Barcelona, Espartero es conocido pues como un hijo de Satanás que bombardeó la ciudad desde la ciudadela de Montjuic. Entonces, fíjense ustedes, o sea, qué, qué, qué dos mundos. ¿Qué dos mundos hay ahí, no? Un señor que es planteado como el pacificador y otros que lo recuerdan como el bombardeador, ¿no? O sea, si no hay una cultura homogénea que homogeneice a los ciudadanos de un país, es imposible que ese país tenga futuro. Es decir, en Suiza pues, hay gente de cultura alemana, gente de cultura francesa, gente de cultura italiana… ...y todo el mundo se siente profundamente orgulloso de ser suizo. ¿Por qué? Porque comparten una serie de valores... ...e incluso un relato y unos mitos. ¿sí? Pero es que los que tenemos aquí homogenizadores son un desastre. Esto es lo que pasa. ¿no? ¿Ponga, ponga más claro. ¿Perdón? Sí. El micrófono, el micrófono. Ah, más cerca a micrófono, sí. Bueno... Lo que habría que plantearse entonces ante esa realidad es eh, quiénes somos nosotros y eh, quiénes son ellos. Y cuáles son los enemigos que impiden el desarrollo de eh, un tipo de cultura que sea capaz de combatir la hegemonía de esta idea profundamente reaccionaria. Porque claro, de esta fórmula política, que yo creo que está claramente eh, agotada, se puede decir aquello que decía Borges. Recuerden ustedes en el Aleph, el mejor cuento que escribió Borges, hay un momento en el que Borges explica que va a la casa donde vivió su, su adorada Beatriz Viterbo y entonces resulta que cuando se va, se cae y se da un golpe en la cabeza y entonces aparece el Aleph. El Aleph es un punto donde están todos los puntos del universo, donde está toda la realidad. Y como está toda la realidad aparece una carta de un amigo amante de su querida Beatriz y entonces Borges lo descalifica porque odia a su enemigo. Y para la descalificación máxima le dice, era autoritario y a la vez era ineficaz, ¿Eh? Pues bueno, es lo que nos encontramos, ¿no? Yo creo que está claro que los eh, Bárcenas, Rato, etcétera, etcétera, etcétera, han demostrado que son eh, absolutamente ineficaces para el desarrollo de una sociedad eh, moderna. Estas élites dominantes que tienen esta cultura controlan el Estado y se reproducen por cooptación. Eh, podíamos coger los grandes cuerpos del estado y hacer una red de familias y verían ustedes como los fabras sería el ejemplo máximo ¿no? los fabra en castellón tú visitas la diputación de castellón y ves que hay un fabra ya a mediados del siglo XIX. entonces a partir de ahí fabra 1 fabra 2 II, fabra 3 hasta el del aeropuerto el actual no que acaba de salir de la cárcel bueno pues esto es esto hay que decir las cosas por su nombre es el mayor obstáculo para una modernización ...de lo que llamamos España. Y dentro de esta, de esta historia de creación de esta idea hegemónica... Eh, ...no solo esta gente, no solo estos son los culpables... ...sino que hay que buscar también otros elementos también de, de culpa. Y miren ustedes, eh, yo creo que el jacobinismo del PSOE... ...ha jugado un papel muy importante... ...en la consolidación de, de, esta, de esta historieta, ¿no? Y como ejemplo les he traído, no les diré su nombre por gran discreción... ...pero es un, un colega catedrático de, de mi área... ...vean ustedes lo que, lo que explica este señor... ...en unas jornadas que se llamaban Nación y Nacionalismo en España... A ver si encuentro el texto, porque no tiene pérdida. Sí. Dice este señor, que no les diré su nombre, aunque me encantaría decírselo. Contra. Tiene como los, como los demonios, aquellos eh, Blasillo. ¿Eh? Dice, contra la pretensión de los nacionalismos periféricos españoles de que ellos representan genuinas realidades nacionales confrontadas con una realidad estatal a la que quedaría reducida España, habrá que aceptar la legítima existencia de una nación española, fruto de la acción de un Estado moderno y de una revolución liberal. Esto es lo que les pasa, que en realidad o sea, se han olvidado de su alma socialista y lo que les queda es el alma liberal. Y esto es lo que explica por qué el señor Felipe González, cuando acaba de presidente del gobierno, dedica sus energías a asesorar a Carlos Slim, que como ustedes saben es un gran benefactor de la humanidad, o otros exministros eh, se dedican y entran en consejos de administración de las hidroeléctricas. La oligarquía española tiene su dinero en las hidroeléctricas y en la gran banca. ¿eh? pues claro, me parece muy bien que este hable de revolución liberal que se ha abierto con el paso del tiempo el reconocimiento de unas naciones culturales esto es lo que dicen ¿no? aquí hay una gran nación y luego hay unas naciones culturales que lo que tienen que hacer es dedicarse al folclore ¿no? comprarse una barretina y vayar a la sardana y ale ¿no? pues bueno, estos serían, eh, yo creo un factor muy importante en la consolidación de esta idea perversa el jacobinismo del psoe y algo que a mí me dolió mucho más, y es que no haber utilizado la gran fuerza política que tuvieron en el 82 para capitalizar el antifranquismo. ¿eh? Recuerden ustedes un, los de la CIA, que son muy listos, hicieron un informe diciendo que Guerra y Felipe González eran nacionalistas españoles. ¿eh? Y, no, y no, se no se equivocaron demasiado. ¿eh? Lo cual no quiere decir que la base del PSOE sea esto, ¿eh? ni muchísimo menos como hemos podido acabar de comprobar. Y finalmente, para acabar, ¿cuáles es otro grandes culpables? Pues miren ustedes, la generación del 98. ¿Eh? Desde un terreno cultural, esta opción cultural castellanizante, eso también ha contribuido decisivamente a la consolidación y el jefe de filas naturalmente sería Ortega piensen ustedes que la influencia cultural de Ortega y Gasset en España ha sido eh, de una relevancia extraordinaria el país por ejemplo es exactamente lo que Ortega dijo que tenía que ser eh, un periódico bueno pues qué decía Ortega pues miren ustedes en España invertebrada para quien ha nacido en esta cruda altiplanicia y que se despereza de del Ebro al tajo Nada hay tan conmovedor como reconstruir el proceso incorporativo que Castilla impone a la periferia peninsular. Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar. No hay que más que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma. La España una nace así en la mente de Castilla, no como una intuición de algo real. España no era, en realidad, una, sino como un ideal esquema de algo realizable, un proyecto incitador de voluntades, un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy y el de orientarlo. Claro, por eso decía eh, José Antonio Primo de Rivera que España era una unidad de destino lo universal. Porque, claro, si hacía otro tipo de análisis, le salían diferentes Españas, ¿no? Pues miren ustedes de dónde, de dónde viene esto. ¿Eh? Pues viene de aquí. ¿Eh? Viene exactamente de aquí. ¿Mm? Cuando la tradicional política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu claro, penetrante de Fernando el Católico, todo se hizo posible. La genial bulpeja aragonesa, la genial vulpeja aragonesa, comprendió que Castilla tenía razón... Queda preciso dominar la osquedad de sus paisanos e incorporarse a una España mayor. Sus pensamientos de alto vuelo solo podían ser ejecutados desde Castilla, porque solo en ella encontraban na nativa resonancia. Entonces se logra la unidad española. Claro, esto lo dice Ortega, ¿eh? O sea, no, no lo dice cualquiera. Bueno, y les voy a acabar con una última anécdota que la podemos elevar a categoría. Es lo siguiente, un, un amigo mío, catedrático de estructura económica, que hizo la tesis sobre la reconversión de la banca en los años 80, y él, claro, tenía todo el material en, en Madrid, ¿no? ...y se hizo amigo en su investigación... ...se hizo amigo de uno de los grandes... Eh, ...banqueros, de uno de los... De, ...supongo que sería el Toledo, nunca me lo dijo... ...pero supongo que sería ese Toledo... ...bueno, es igual, el caso es que... ...estando en Madrid, este amigo suyo... Le, ...le dice que tiene que ir a una fiesta... ...de estas de la Villa y Corte, ¿no?... ...de la de la marquesa del Pitinimí Izquierdo... ...o de la marquesa del Pompero, es igual... ...y el chaval no tenía... ninguna ganas de ir, pero se vio obligado... ...porque su amigo le insistió mucho... ...total, que llega a la fiesta y entonces él no conocía a nadie de la fauna aquella ¿no? que corría por allí pero ve en el final de un salón, ve a, precisamente a los siete grandes bancos estaban todos juntos comentando la jugada y él pues que se va para allá porque no conoce a nadie no entonces era el momento en el cual el PP presentó una moción de censura a Felipe González y presentó a un individuo que pobre hombre duró un mes que se llamaba Hernández Mancha ¿No? Entonces este amigo mío llega allí, se incorpora, saluda, se incorpora al círculo y el que estaba hablando, que viese el escámez, uno de estos, no se corta ni un pelo y continúa con su exposición. Y lo que dijo fue exactamente lo que ahora les voy a ustedes a decir. Pero cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado. ¿Entienden? Esto es el poder. ¿Cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado? Bueno, pues saben que les digo, que nosotros no estamos enseñados. Y como que no estamos enseñados, les vamos a enseñar a construir una España democrática y avanzada. Gracias. Bueno, y ahora os presento a, a un hermano, a Gerardo Pisarello. ¿Eres alcalde de Barcelona ahora mismo ya no? Desde el viernes no. Ah, desde el viernes no. Cago en la mar. Estaba sustituyendo también a otra otra gran amiga que es Ada. Eh, a Gerardo, lo con, nos conocemos ya desde hace demasiado tiempo. ¿no? Nos conocemos... Desde, ...desde frases que recuerdan a tangos, para que os hagáis una idea de la cantidad de décadas que nos conocemos... ...y, y, siempre, y siempre me ha asombrado su capacidad analítica, su, su capacidad de estudio y su compromiso allá donde esté... Hemos participado tanto en América Latina como, como en España de muchas peleas ¿no? y creo que siempre eh, ha destacado por su generosidad y también por la profundidad de sus análisis. Ahora está de primer teniente de alcalde en, en, en Barcelona, eh, pero, pero eh, es parte para mí esencial de todo este cambio que estamos ahora mismo representando, que es plural, que es poliédrico, que, que tiene muchas identidades y yo creo que Gerardo es una de las más relevantes. Y para mí es un placerazo poderle presentar. Así que Gerardo, muchas gracias. Bien, buenos días, buenos días a a, a todas y a todos. Eh, bueno, como decía Juan Carlos, ¿no? lo, lo decía Meripita también ahora, yo creo que en, en espacios como estos hay que, hay que presentarse cuando se habla de plurinacionalidad, de quién es uno, desde dónde habla uno, uno siente esa, esa necesidad. En mi caso, para entender quiénes somos y quiénes somos todos los que estamos aquí, porque yo creo que es posible construir un nosotros entre los que estamos aquí, no solo el ellos, ¿no? que no nos gusta, sino quiénes somos nosotros. En mi caso... Yo soy nacido en una en una ciudad del norte de Argentina, nieto de granadinos, ¿no? mis abuelos eran de Salobreña, de Motril, eh, catalán por adopción, barcelo, barcelonés por adopción, y ahora, imagínense, vicealcalde en la ciudad de Barcelona. Para que esto sea posible, algo, algún terremoto, tiene que haberse producido en estos últimos, en estos últimos años. Y es lo que ha pasado. Porque yo ahora, cuando escuchaba la, las intervenciones, pensaba, ¿no? Hay, hay algo que no nos gusta, hay una queja, decían, una queja que es muy antigua en realidad. Y nosotros formamos parte de la respuesta, digamos, de la revuelta también frente a esa queja. Porque no solo ha sido una queja, no solo ha sido un lamento, sino que hay una larga historia de revuelta ciudadana contra esa idea de España que no gusta, ¿no? Y es una revuelta muy antigua. Una revuelta que, además, tiene, tiene nombres y tiene consignas propias. Es decir, es una revuelta que es anti muchas cosas, pero que también tiene ideas propias. ¿no? Si esa revuelta nos vamos al siglo XIX, para no irnos más atrás, esa revuelta tiene nombres. Es una revuelta antioligárquica, es una revuelta anticentralista, ¿no? eh, es una revuelta antiunitarista, es una revuelta antimonárquica, como se ha dicho ahora, y por el contrario, si uno la ve del otro lado, es una revuelta republicana, es una revuelta social, es una revuelta de regeneración democrática, porque es una revuelta que se alza efectivamente contra un capitalismo de amigos que existía en la primera restauración en el siglo XIX y que sigue existiendo ahora, y que asume como propios algunos de estos nombres, ¿no? Republicanismo, federalismo confederalismo, municipalismo, claro, yo ahora que estoy en el Ayuntamiento de Barcelona y cuando vengo a visitar aquí ¿no? al Kitsch y a los amigos, claro, me doy cuenta que somos hijos de una larguísima tradición de revuelta municipalista, ¿no? de revuelta municipalista, de reforma social, de regeneración política, no, contra el hartazgo de la corrupción de esas oligarquías. O sea, venimos de aquí. Y eso en el siglo XIX ya tenía ya tenía sus nombres, no. Tuvo sus primeros nombres en la, en, en, la, en la Primera República, en 1873, en las revueltas que se generan en la Primera República, y luego lo siguió teniendo incluso en el momento de la primera restauración borbónica, ¿no? porque los borbones también ya tienen su tiempo. Esta tradición de la que formamos parte es antimonárquica, pero sobre todo es antiborbónica. Porque efectivamente, como decía Juan Carlos, con los borbones hay un, hay un problema allí. ¿no? Amadeo de Saboya tuvo que huir, eh, después de la Revolución Gloriosa, pero Amadeo de Saboya era, una, era otra cosa. Pero con, con los Borbones pasa algo, y por eso es muy difícil, y nosotros sabemos que no es fácil hablar en España muchas veces de la monarquía, que es complicado porque te colocan, que si eres un republicano ¿no? un republicano nostálgico, pero es que hay que hablar de la monarquía, hay que hablar de la monarquía porque la monarquía es un problema para resolver todos estos temas que tenemos pendientes del municipalismo, de la profundización democrática, de la reforma social, de la regeneración política y también del autogobierno, de la pluralidad y de la plurinacionalidad. Y eso ya pasaba en el siglo en el siglo XIX. Fíjense que cuando comienza la restauración borbónica de Cánovas, que es la vuelta a esa España nacional católica, no, nacional unitaria, etcétera, etcétera, por debajo los derrotados de la primera república siguen haciendo su tarea. Yo me sorprendí porque hace poco un, un joven bastante brillante, y no es la primera vez que me pasa de Andalucía, me envió un libro que había escrito, que era una tesis doctoral, que era la Constitución de Antequera de 1883. Una constitución andaluza, confederal, es decir, que lo que decía es, aquí Andalucía tiene una realidad y Andalucía quiere decidir cómo vincularse a otras realidades. ¿No? Confederal, con un fuerte contenido social, con un fuerte contenido democratizador. ¿Sí? Constitución de antequera. Y luego te pones a ver y ves que hay constituciones parecidas en la misma época en Aragón, en Galicia. ¿no? Comienzas a ver que hay una especie de revuelta contra eso en diferentes, en diferentes rincones de España. ¿no? Ves que hay un presidente una cosa inédita, imaginaos un presidente catalán en la primera república Francisco, Francesc, Pi y Margall un personaje desconocido que no aparece tanto en esos libros de historia poco pronunciado por todos los presidentes que han pasado desde la transición que es uno de los grandes padres del federalismo, del municipalismo, de la idea del pacto democrático que se construye desde abajo de abajo hacia arriba que comienza con los municipios hasta llegar y él dice: Este es el único pacto legítimo que se puede construir. ¿No? ¿No? Bueno, hay una parte, hay una parte, ¿no? De, de, de, digamos la revuelta cantonalista que significa, digamos, eso. ¿Por qué no conocemos más a Pi Margal? ¿Por qué no sabemos más quién es este señor? Esto es parte de la historia que nos han usurpado, ¿no? Esto es parte también de esa construcción ideológica, propagandística de la España una, de la España uniforme. ¿Cómo puede ser que en, lo, en, la, en las escuelas. No se sepa quién fue Pimargal. ¿Cómo puede ser que no se sepa que hubo una constitución en Antequera, que hubo constituciones gallegas, que hubo...? ¿Cómo puede ser que no nos conozcamos más? Que no sepamos más quiénes somos en esa diversidad. Porque está bien afirmar la plurinacionalidad, es importante, es un gran paso. Decir, no queremos esa unión forzosa, queremos aceptar la diversidad. Pero no puede ser una aceptación fría. ¿No? Ortega y Gasset, ahora lo recordaba Joan utilizaba una expresión, una categoría orteguiana, que era la de la conllevancia. Ortega dijo, uy, esto los catalanes, siempre un problema con los catalanes. Ese problema no se va a resolver nunca, decía Ortega. Estamos condenados a arrastrar este... ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Conllevarlo. Pues yo creo que nosotros fuimos parte de una revuelta contra esa idea de la conllevancia. ¿Cómo que conllevarlo? Tenemos que ser capaces de encontrar una manera positiva de construir juntos y de construir juntas desde la diversidad y desde el reconocimiento que somos diversos y que eso no parezca que es una losa, que nos aguantamos. Hoy, a diferencia de lo que pasaba algunos años, un 70% de la gente más joven dice que no tiene problemas con el derecho a decir de Cataluña. 70%, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la catalanofobia, por ejemplo, que es una cosa que la derecha ha utilizado hasta el hartazgo porque es muy útil si tú estás hasta aquí de casos de corrupción, si estás aplicando políticas de recortes sociales, pues es utilísimo decir que el problema son aquellos o que son estos otros. Pues eso no está penetrando en las generaciones jóvenes. Y eso también es gracias a que nosotros hayamos irrumpido en escena. Pero hay que darle un contenido positivo a todo esto. Y para que eso tenga un contenido positivo, creo yo, hay que conocernos más. Conocernos más desde el punto de vista incluso histórico, que es lo que yo, bueno, con Juan Carlos esto lo hemos hablado mucho, ¿no? tendríamos que saber cómo veían a su comunidad política, por ejemplo, el republicano galleguista Castelao, cómo veía a Galicia Rosalía de Castro, que era de las nuestras, cómo veía a Euskadi Eli Gallastegui, cómo veía ¿no? a toda la generación de canarios, ¿no? de la revista El Guanche, cómo veían a Canarias, cómo veían ese vínculo de Canarias con el resto... ¿Cómo veía Andalucía Blas Infante? Pues esto hay que saberlo y hay que poner a dialogar esas diferentes visiones. Habrá que poner a dialogar eso, con hazañas, seguramente, con muchas, pero para construir esa, esa convivencia plurinacional, que solo la podemos hacer nosotros, porque eso solamente se puede, las, las élites, las oligarquías, no la van a construir nunca. En Cataluña... Hay un movimiento fortísimo ahora a favor de ese derecho a decidir, que es una gran revuelta contra el centralismo, contra muchas cosas. Pero en ese movimiento del derecho a decidir hay gente muy distinta. Hay gente muy distinta. Allí hay gente de clases populares, hay gente que quiere el cambio, hay gente que es honestamente republicana. Y después hay republicanos accidentales, que no han sido republicanos en su vida, que vienen de familias que apoyaron el franquismo. Pero bueno, que ahora están en esa ola también. ¿No? están en esa ola, pero claro, cuando esa gente viene, si esa gente viene a hablar aquí con vosotros, si yo traigo, por ejemplo, ¿no? al presidente Puigdemont a hablar aquí, o algunos miembros del gobierno, el presidente Puigdemont les explicará ¿no? que él quiere que Cataluña decida, que esto es una cuestión democrática, y tiene razón, pero cuando vosotros levantéis la mano y le preguntéis, está muy bien eso, pero para defender a la gente de Cataluña, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho algo contra los desalojos?, ¿Habéis hecho algo para limpiar los casos de corrupción vinculados Y cuando escuchéis las respuestas diréis, bueno, claro, sí, sí, este señor está pidiendo algo que tiene razón, pero hay muchas cosas en las que se parece demasiado a las élites contra las que nosotros estamos peleando. Pero lo que tenéis que saber es que en Cataluña hay eso y hay mucho más. ¿no? Porque dentro de esa gente también hay mucha que lo que pedimos es lo que se pedía desde el siglo XIX, municipalismo, reforma social, protección de la vivienda, protección, mucha gente que pide el derecho a decidir en Cataluña, incluso mucha gente que pide la independencia, porque la tradición republicana, democrática, mayoritaria, por ejemplo, en la historia de Cataluña, siempre fue federalista, siempre fue federalista, federalista confederalista, digamos, ¿no? porque también aspiraba ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ha pasado que no ha, habido, no ha habido respuesta. Que la España, esta centralista y uniforme, no ha puesto ninguna alternativa que permita pensar en otra forma de convivencia. Y esa es nuestra tarea. O eso lo hacemos todos los que estamos aquí, desde nuestra diversidad, o no lo va a hacer nadie. Y si no lo hacemos nosotros, va a significar una derrota enorme para esa gran revuelta democrática que estamos que estamos impulsando, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante tenerlo presente. Eh, el otro día escuchaba el discurso que hizo que hizo Pablo Iglesias después a propósito de la de la intervención de, de la intervención de Felipe de Felipe VII. Bueno, beira siempre me dice a mí no dice Felipe VI fue, era Felipe González ¿no? este este es el Felipe VII, ¿no? Eh, Después de la intervención del Felipe, del Felipe VII, eh, Pablo Iglesias hizo una intervención muy, muy interesante y muy, muy lúcida, a mi juicio, ¿no? Porque Pablo decía, eh, recuerdo un discurso de Juan Carlos I en el que él dijo que él quería ser el, el rey... Sí. sí. Bueno, acabo, acabo, acabo recordando esa anécdota y con eso, con eso cerramos para ver si podemos... Me pareció muy bien porque Pablo dijo en ese momento, recordó que Juan Carlos I había pronunciado una frase en la que decía quiero ser el rey de una república. Que era una incongruencia, pero era una frase de un tío listo que intuía que ser republicano es ser algo moderno y le decía yo quiero formar parte de eso moderno. ¿no? Pero entonces luego él dijo, Felipe VI es una persona... Que no está diciendo nada sobre los principales problemas que hoy España tiene sobre la mesa. No está diciendo nada sobre la corrupción, no está diciendo nada sobre la reforma social que hace falta en, en medio de esta crisis y no está diciendo nada sobre la plurinacionalidad. ¿Para qué sirve este señor? Nos podemos quedar ahí. Simplemente con el hecho de hacer la pregunta ya estamos apuntando en una dirección, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso, eh, digamos, expresa bien aquello que tenemos que construir, que sin duda es más complejo seguramente que en el siglo XIX, porque ahora vivimos en, en sociedades que es la plurinacionalidad, pero dentro de la plurinacionalidad tenemos ciudades y pueblos que están llenos de gente que ha venido de todos sitios del mundo. Hay que construir con muchos más colores todavía. Y hay que construir con muchas más lenguas todavía. Y eso puede ser visto como un fastidio, ¿no? Juan Carlos siempre lo dice, la ventanilla única parece que es ¿no? una forma de simplificar, pero también se pierde ¿no? la complejidad que tiene la realidad. Pero yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no? porque, porque yo hoy me siento acompañado. Es decir, yo vengo aquí a Cádiz y regreso con mucha, fuerte, mucha fuerza a Barcelona, porque digo, es que los nuestros están allí y los nuestros están defendiendo la plurinacionalidad. Y cuando yo llego a Barcelona y alguna gente en Cataluña me dice España es irreformable, no se puede hacer nada, hay que marchar porque no hay alternativa. Yo digo, es que no es cierto que no haya alternativa, no es cierto que no estén cambiando cosas. ¿Cómo le puedo decir yo a la gente que viene a la universidad de verano en Cádiz ¿no? y que llena aulas como estas simplemente porque quiere estar, que no está cambiando nada? Yo en Barcelona no puedo venir, estaría mintiendo si eso es así. Y también estaría mintiendo si os dijera... ...que hay mucha gente en Cataluña que después de tantos años de inmovilismo del PP... ...que cada vez que de Cataluña pide algo, el argumento son los tanques, son el, el artículo 155... ...hay que entender que haya gente que quiera marchar. Y para que esa gente no quiera marchar, la única alternativa es que nosotros... ...seamos capaces de darle un contenido cálido a esa idea de plurinacionalidad a esa idea de municipalismo, a esa idea de federalismo, de confederalismo, de mejores derechos sociales, de lucha contra la corrupción y de profundización de la democracia. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a poder hacer nadie. Gracias.